las chicas Buenos días y bienvenido y bienvenida a Susurro del Papel Hola chicas, aquí estoy en Madrid ¿Esto es San Jerónimo, en Jerónimo? Pues... La carrera de San Jerónimo en esta chiquita, en este San está la violetera que tiene unos dulces y unos caramelos de violeta, buenísimo. además también tiene violetas calcitada y siempre que vengo me gusta comprar una tarjeta para llevarle a mi suegra, a mi madre a la familia y voy a entrar esto siempre me pregunta si ¿sí puede acceder a mi móvil y después me dice que no puede acceder le digo que sí y me dice no bueno. mira, hoy os traigo un, unas compritas que hice en, en, en un bazar de Chiclana, en el bazar grande de Chiclana no son muchas cosas, paso a enseñaroslas Y casi todos son, bueno, lo que ves siempre: cuentecitas y cosas de esas. Voy enseñando según me sabes Mira, compré estas que ya las tenía, que vienen como así como estriadas. Vale, me costaron 79 centios y son de J&E Y trae estos colores. Yo tenía un paquete y me he comprado otro. De colores así fríos y compré estas arandelas de Fimo, ¿veis? De la marca Accesorios, valen 89 céntimos. Y mira, estas son muy finitas. Yo no sé si se ve ahí el grosor, pero son muy finitas. Y son así unos colores muy veraniegos, pero bueno. ¿Qué haces? Eh, mira, compré fresas, que yo tení, yo fresas no tenía, tenía uvas, creo, o mora. Y entonces compré este paquetillo de fresas. Igual, esta costaba 79 céntimos y es de JIE. Y vienen pues estos colores son transparentes. ¿Qué más? A ver. De Fimo. Me compré estas que son ácidas. Son florecitas de Fimo. Y estas que son colores más fríos. ¿Veis? A 79 céntimos aquí valen más caras. Y me traje dos. Digo, bueno, que no me falte. Y como después ya no puedo pedir de ningún lado. Pues digo, bueno, me las traigo yo. Le traje estos bolones, mirad que grandes son. Son así como. Están como enmerilados. ¿Vale? Son así. Eh, y me costaron 79 céntimos. Y traen 6. ¿Vale? Y traen. Bueno, yo cogí estos colores. Son muy grandes. Vamos, son grandecitas. No es que sean exageradas, pero son grandecitas. ¿Veis? Cogí esta. esto es fino bola bola mira que encontré encontré de y esto eh, son estrellas son de metal esta en rosa cogí una y cogí más cogí a ver si la encuentro es que alguna ya la vi. Otro, mira en rosa corazones también traen tres son de metal eh, y ya está abierta porque la abrí para Ahí en, en la, la cremallera, lo que tira de la cremallera, que el agarrador de la cremallera se me rompió. Entonces yo quise ponerle en vez de otro agarrado de cremallera esto, pero no me entraba por el boquete porque no era muy grande. Y entonces pues nada, pues la, la dejo ahí para usarlo en otra cosa. Mira estrellitas rosa, estrellitas blancas, ¿vale? A ah, cogir esto en dorado, los palitos estos para hacer los colgantitos. En dorado, cogí estos tassel, en este rosa, traen 6, 79 céntimos. Eh, a ver, mira otra de... que son distintas, eh, Mira, Son tres tonos distintos, o tres mezclillas distintas. Incluso estas son más grandes que estas. Mira las flores, ¿veis? Y cogí esta que estaban vale en igual, 79 céntimos. otras que también son como estas, no como la que acabo de enseñar veis es que son dos tamaños estos dos y después la chiquitina ¿ves? y cogí esa me encontré estos ojitos a 99 céntimos de j &E y llevan purpurina entre ahí purpurina plateada y cogí un paquetillo 99 céntimos barato no y son de 12 milímetros y traen 25 piezas Encontré estos chupetitos que son de plástico, de accesorio. Bueno, hay uno que solamente viene en la arandela, no viene el chupete, pero para uno nos valdrá. 79 céntimos. Este, a ver, decimos estas arandelas que son súper grandotas. 89 céntimos. Mirad, los corazones en, ros en rosa. Bueno, pues han caído. Pues también en blanco, ¿vale? Estos, que también traen tres vale estos fimos que son helados eh, estos de navidad helados eh, casquets ¿veis? trae muy poquito vale 79 céntimos y es de la marca accesorio trae esto que parece una piruleta también o yo que sé un malvavisco ese ¿veis? y estos corazones también que yo no me acuerdo si los tenía o no pero vamos Cogí un paquete porque esto nunca viene más. Y bien, el centro, ¿veis? Del paquete. Viene mate. De colores distintos en mate. Qué mal. Y encontré estas avisuelitas. 79 céntimos. Y están bien. Y traen bastante. Y cogí un paquetillo. Estas arandelas no son de fimo, ¿eh? Son de maderita. Y cogí esta. 89 céntimos me costaron. Porque también cogí de madera estas cuentas que son cilíndricas. ¿Veis? 89 céntimos. Era de los tassels. Igual que el rosa que os he enseñado, encontré este ácido y me gustó mucho. Además se llevan mucho este año y me gustaron. A mí es que este color me gusta mucho. Y cogí estos también. Qué diferencia, ¿verdad? De rosa. Pues cogí ese. Encontré estos lacitos. De es que esto yo no lo tenía y compré un paquetillo, supongo que costaba 79 céntimos. ¿Veis? Estos es plásticos, ¿eh? Mira, encontré estos stickers y compré uno, 79 céntimos de perrete y estos de bombones que también son chulos y cogí uno. Mira, eh, los tassels, ¿vale? En blanco, en rosa y en rosa ácido. Ahí, ¿veis? ¿Qué más? A ver, bolita, mirad qué bolita chiquitita. Esto lo cogí para hacerme mmm, el colgante de las mascarillas. Que dije, me quiero hacer uno porque vi uno muy bonito que le eché fotos y, y me fijé cómo estaban hechos. ¿Veis? Para combinar las dos. Estas son más grandes y estas son más chiquitas. Para combinar las dos. vale 79 céntimos cada una. Y después de confeti, cogí esto, que son lacitos para la shaker. 69 céntimos. Este paquetillo de la marca accesorios. Cogí estas flores. Igual, de accesorios. 69 céntimos. A ver. Esto te pone love, love, love ¿ves? y 69 céntimos también vale eh, compré estos que son cupidos, confeti de cupido que me hizo mucha gracia, yo no lo había visto ¿ves? creo que en algún correo bonito me llegó alguno porque por ahí he encontrado yo unos chiquititos pero ya los tengo 69 céntimos. y cogí este paquetillo De los demás no cogí más porque ya los tenía Mira, aquí se ha caído un love, es que se salen por ahí Uy, espera Aquí, Mira este es en rosa Love Esto que se hace así y salen 30.000 ¿Veis? Este es rosita y este como más salmón Y además son como cuando le da la luz brilla. Son muy chulos y después encontré, mira, encontré lo, la argolla que Eva de Scratchy. Eva me mandó dos paquetitos. Y yo encontré el otro día esta y las compré. 69 céntimos me costaron. Y por último, Ana. Ah, no, estas bolas de madera también las compré. De madera compré esta y había más. Pero ya no tenía ganas. La verdad es que estaba. Estaba malucha también y no tenía mucha ganas de... Se conoce que estaría incubando algo, no sé. Y, y cogí estas tres y ya está. Y después encontré este que me gustó para mi mochila. Que me parece muy gracioso. Había mucho, ¿eh? Es de J.E. Me costó 2,99. Mira. Y me gustó esta niña que me recuerda, no sé, a un dulce. No huela a nada va aquí una una florecita, ¿ve? Y me gustó y me lo compré y digo, ya, para mi mochila. Los pierdo, ¿eh? Los pierdo porque se enganchan y esta o se abre y se me va a Así que si algún día lo encontrarás, digo, oh, uy, esto de susurro del papel. <ríe> y nada más, ya está. Esto es todo. Las compras que hice en el bazar este, que yo siempre voy allí a Chiclana. Hola chicas, buenos días. Ya donde estoy, en el bastard de Chiclana En el bastard chulo de Chiclana Suscríbete Son las cositas que compré Ahora mismo lo voy a sacar de la fuerza la Para la ir ríe. repartiéndolo En las cajitas ¿vale? No son sé muchas cosas Pero es que tampoco Ni había nada nuevo ni, ni nada, ya todo lo que hay Ya más o menos lo tengo Y para que me dé a comprar De lo que tengo, nada. No. Y entonces dije, paso Lo que me haga falta por ejemplo, lo, esto lo gastamos mucho porque va así, como el que Y esto, pues se gastan también mucho. Y me compré un paquete y ya está, nada más. Pues nada, espero que os hayan gustado. Si es así, me queréis dar un like, muchísimas gracias. Aún tengo un poco la voz tomada. Y espero veros pronto de nuevo por aquí. Un saludo, cuidaros y hasta la próxima. Chao. No que nuevas <muchas> diseñar Porque tú, tú, tú, eres tu de craft Wing of the craft craft